Precisamente a, a este fin, para saber un poco cómo estamos también todos eh, de situados o no, o qué ideas tenemos respecto de los fondos Next Generation, voy a dejar ahora en el chat un enlace al que me gustaría que accedieseis. Es un enlace que os va a abrir eh, una pantalla en, en vuestro navegador y es una, es una encuesta de una única pregunta. ¿vale? La única pregunta que tenéis que responder es ¿qué son los fondos Next Generation? Y tenéis tres posibles respuestas. A mí se me van registrando ahora lo que marcáis. Es anónimo, no os preocupéis. Eh, y así vemos, bueno, pues, ¿qué creéis que, que es esto? ¿no? Porque muchos comentabais, eh, me chivo Elena, ¿no? Que queréis saber lo que era, eh, si encaja, no encaja. Bueno, pues planteabais que teníais bastantes, bastantes dudas. Entonces, bueno, vamos a ver, a ver qué, qué sensaciones tenéis. Tenemos recogidas por ahora sí respuestas. Ocho... Venga, queda algún tímido más todavía. Doy unos segunditos más. Venga, yo creo que más o menos ya lo tenemos. Pues os enseño lo que, lo que pensáis. Vale, supongo que estaréis viendo mi pantalla. ¿Qué son los fondos Next Generation? Había ayudas europeas a fondo perdido. Eh, porque estamos peor que otros países de Unión Europea, se sobreentiende, un dinero que nos presta Europa, también efectivamente hablamos de la Unión Europea, que habremos de devolver, y la vencedora, una estrategia de inversiones concretas para salir de la crisis. Eh, entiendo por matemáticas, 14-14-86, efectivamente, algunos habéis dado cuenta que se podían marcar varias, y como veremos, como veremos en cierta forma, mmm, Todas son correctas. ¿vale? Gracias por, por animaros a, a participar. Efectivamente pasa con los fondos Next Generation, que quizá también porque han tenido cierta repercusión política, pues tenemos muchos inputs y hay mucho ruido. Eh, todavía hoy incluso empresas de determinada dimensión nos encontramos que, que siguen sin tener claro qué son los fondos Next Generation. O sea que nada, vamos a comenzar este viaje como digo yo. Os presento mi pantalla, dejaré de veros las caras, sentíos eh, totalmente, totalmente libres de, de ir participando, de ir planteando preguntas. Nosotros también haremos eh, parones dirigidos para asegurarnos que, que vais avanzando, que vais entendiendo lo que vamos explicando y también efectivamente para que esto sea un peloteo y no aquí... Un chico muy majo de Donosti ¿no? eh, hablando durante dos horas, secándose la garganta. Que esto sirva para que yo también aprenda de vosotros y vosotras. Vale, fondos Next Generation, ¿lloverá café en el campo? Pues a ver, yo creo que sí, ¿no? Mm, y para ello el, el itinerario que vamos a seguir en este viaje es, vamos a hablar primero la parte un pelín más teórica de cuál es el contexto, ¿no? Yo creo que entender el contexto es importante para entender luego hacia dónde vamos y para qué nos sirve. Vamos a ver un poco el contexto de los fondos Next Generation, qué son y para qué los tenemos aquí. Hablaremos del plan de recuperación, hablaremos de pertes y de subvenciones concretas, eh, de, donde sacaremos ejemplos que yo creo que os pueden servir. Y e intentaré daros, y al final mi, mi trayectoria profesional ha sido en, en hoja en blanco diseñar proyectos. Entonces, en eso sí que tengo algo de experiencia y los consejos que os puedo dar de mi experiencia, y en concreto en, en los fondos Next Generation de de qué cosas hay que tener en cuenta, en qué detalles hay que fijarse y dónde están los riesgos, ¿no? Cuando te enfrentas a este tipo de cosas, eh, pues los he intentado plasmar aquí y, y, bueno, evidentemente sometidos a debate, los comentamos después, ¿vale? Vale, empezando. El contexto de los fondos Next Generation. Vale, hay que remontarse unos años atrás para los Next Generation. Si os acordáis, ya llevamos, parece que no, pero ya llevamos unos años a, hablando del tema. ¿Qué pasa? Eh, la Unión Europea muy grosso modo, hace sus fases presupuestarias a los siete años. La última fase terminó 19-20 y ahora estamos, pues con el comienzo de la década, hasta en la fase presupuestaria hasta, hasta el 27, ¿vale? El, el marco financiero plurianual es el, es el palabro. Eh, a priori, este iba a ser de, uno, de, de, de un billón de euros, ¿vale? Que es bastante dinero. ¿Pero qué pasa? Pues eh, surge todo el tema del COVID-19 que no requiere presentación. Y en este contexto de COVID-19 qué sucede, que todas las economías eh, pues, al final se contraen ¿no? Eh, por distintas razones, entre ellas las decisiones de restricción de movilidad, pero también otros elementos, eh, pues hacen que los PIBs de todos los estados miembros tiren hacia abajo. Entonces, en ese, en ese contexto, sabiendo que es algo muy circunstancial, eh, las administraciones públicas, los estados, la Unión Europea que deciden, vamos a inyectar dinero. Para tratar de acelerar la recuperación lo mejor posible, lo más rápido posible y ya de paso de esto que hacemos un rebote económico, enganchar la siguiente ola y prepararnos para el futuro complejo y diferente que nos viene. ¿no? Entonces se plantean otros 750.000 millones de euros adicionales, ¿vale? que son estos fondos por el tema de la COVID-19, dejando un presupuesto total para este marco financiero plurianual, pues de, no voy a decir del doble, pero pero pues sí pues de un 80% más, ¿no? hasta los casi 2 eh, billones de euros de presupuesto. Vale, entonces, ¿qué, ¿qué es esto del Next Generation? Voy a intentar ser eh, lo más, no voy a decir de andar por casa, pero sí lo más práctico posible. Para mí es... Eh, para mí, no para mí, pero es al final un instrumento de recuperación económica, o sea, un instrumento de inversión pública para salir de la crisis. No es nada más y nada menos que eso. Y es importante entender esto porque, en tanto que es para salir de la crisis del COVID-19, es algo que solo va a existir ahora. O sea, este, esta, estas líneas del Next Generation, en principio, no se van a repetir. ¿vale? No vamos a volver a tener un presupuesto de 2 billones, nos volveremos a quedar con el billón. Entonces, en cierta forma, de ahí se derivan algunos titulares de oportunidad histórica, etcétera. Eh, el resto de mecanismos estructurales con los que ya contaba la Unión Europea se conservan y también van a seguir cumpliendo su función. Algunos en estrecho apoyo al mecanismo Next Generation y, y otros, eh, pues independientemente, pues como el FEDER, el FEADER, etcétera, pues siguen su camino habitual. Ahí no hay nada más. Pero sí tenemos que tener claro que supone una enorme movilización de dinero que no se va a ¿De cuánto? Pues eh, la Unión Europea nos ha guardado para esto eh, 750.000 millones, como os decía, de los cuales en España nos hemos quedado con la mayor tajada, que es 140.000. A esos 140.000, además, hay que sumar 79.500 del resto de fondos estructurales y, y otra serie de partidas que, que nos facilita Europa. Eh, esto tiene muchas lecturas, ¿no? Podríamos decir, joder, pues qué bien, que nos dejan un montón de dinero, somos a los que más dinero nos dejan, eh, o podríamos pensar, uy, va, eh, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿No? De, de estas partidas, en cualquier caso, tanto del, de, los, de los 750 como de los 140 aproximadamente, no merece la pena yo creo entrar en números concretos, pero aproximadamente, daos cuenta de que la mitad será a fondo perdido y la otra mitad va a haber que devolverla. ¿Vale? Ya de partida. Entonces, cuando decimos que nos dejan 140, pues bueno, nos dejan 140, pero no son todos regalados. Regalados son más o menos la mitad. Regalados, sí, eh, pero no a cualquier precio. Y me explico. Eh, Habréis oído hablar, bueno, primero se le hablaba de España puede, después plan de recuperación, transformación y resiliencia, y al final se ha quedado un poco en plan de recuperación. Eh, el plan de recuperación es el principal documento que España y todos los estados miembros están obligados a plantear a la Unión Europea donde es la guía, es la estructuración, es la hoja de ruta donde se dice qué vamos a hacer con ese dinero. Porque Europa no te deja un dinero así, ala venga y haz con él lo que quieras, ¿no? Europa te deja un dinero pero en unas condiciones de tienes que invertirlo en este tipo de cosas, en esto no puedes, con estas condiciones sí, con estas condiciones no, ¿vale? Entonces, esos 140.000 millones básicamente eh, se estructuran en una serie de iniciativas que son las del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Estas son las ideas clave que quiero que os quedéis del, del contexto. Y ahora vamos a hablar un segundo del plan de, de recuperación, porque una vez entendido que nos dejan un montón de dinero, que ese montón de dinero que nos dejan es súper coyuntural por la crisis del COVID, como os decía, eh, parte a fondo perdido, parte en préstamos eh, lo siguiente que nos interesaría es vale ¿en qué podemos gastar? ¿en qué podemos invertir? ¿qué podemos hacer con ese dinero? ¿no? como país a nivel agregado y, y evidentemente y, y ante todo como como empresas, como autónomos pues, ¿no? de, de, de lo mío que no, a mí que me toca de, de todo esto, que supongo que es la pregunta que tenéis la mayoría en, en la cabeza El plan de recuperación, como os decía, estructura y planifica, le, la mitad en subvenciones y, y la otra mitad en préstamos, ¿vale? Consta principalmente de cuatro ejes, que son las cuatro ideas clave. No bajaremos al detalle del plan de recuperación, lo tenéis en, en los anexos, eh, os pongo el, el link después de la sesión, podéis eh, salsear todo lo que queráis. Es una lectura ciertamente interesante porque al final nos está dibujando qué queremos hacer como, como país en el futuro. ¿vale? Como decía, cuenta con cuatro ejes, después diez políticas principales, luego 30 componentes clave o, o 30 líneas clave, y esos 30 componentes tienen a su vez 110 inversiones y 102 reformas. La diferencia entre reformas e inversiones no, no os volváis muy locos, pero bueno, digamos que en esos 30 componentes hay 212 cosas que decimos que vamos a hacer en estos eh, próximos eh, cinco años. Los cuatro ejes, como os decía, que son clave y con los que os tenéis que, que quedar son transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Estoy seguro de que ninguno de estos elementos se os hace nuevo, todos son de candente actualidad y es fundamental que los tengáis claro porque al final los proyectos que queramos, hablaremos luego de esto, los proyectos que queramos eh, financiar mediante Next Generation, de una forma u otra vamos a tener, tienen que tener un relato o habrá que construir un relato donde demostremos que están alineados y, y que ayudan, apoyan eh, a estos cuatro ejes. ¿vale? No todos tienen un reparto, estos cuatro ejes no tienen un reparto eh, simétrico, no es 25% del dinero para cada uno sino que en torno al dos tercios, 70% de los fondos se los llevan transición ecológica y transformación digital. Eso también nos da pistas de que son cuatro ejes, pero los más preponderantes ¿vale? son los dos primeros. Paso por encima a las políticas, pero bueno, para que os suenen, estamos hablando de agenda rural y urbana y temas de despoblación y agricultura, eh, infraestructuras y ecosistemas, transición energética, una administración moderna, digitalización del ecosistema empresarial, pacto por la ciencia, temas de educación y de conocimiento, economía de los cuidados y políticas de empleo, eh, industria de la cultura y del deporte y modernización del sistema fiscal. Eh, algunos se estarán más cercanos, otros menos, luego veremos, eh, iniciaremos en algunas subvenciones y en algunas medidas y veréis que claramente pues, al final de toda esta tarta pues va a haber una parte de inversión pública que va a ser del Estado para el Estado o para el interés general, y otra parte eh, que ya es donde más directamente nos vamos a poder beneficiar. En cualquier caso, como decía, esta es la estructura básica del plan de recuperación, quedaos con transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género, porque van a ser las claves que, que, nos permitan, que nos permitan apoyarnos en el plan de recuperación y por ende eh, optar a ciertos fondos. Si vemos por ejemplo, eh, mirar por encima, el componente 4, que se enmarca en infraestructuras y ecosistemas resilientes, eh, pues se llama conservación y restauración de ecosistemas de subdiversidad. Entonces bueno, pues nos ponen un parrafito de retos y objetivos, así de una forma eh, más prosaica de que buscamos, y luego se desglosa, como os decía, en reformas eh, y en inversiones. ¿no? Que os suene el tema de lo de los componentes, porque seguro que en ponencias, charlas y tal, a los que vais, os hablarán: sí, porque el componente tal cual. ¿El componente, eso, eso qué es? Pues el componente es la unidad, voy a decir, casi más eh, importante del, del, del plan de, de recuperación, ¿no? que son los que nos estructuran y nos engloban en, en las temáticas. Entonces, pues en este en concreto, pues tenemos temas de conservación, de restauración, gestión forestal sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay otro que, entendiendo un poco vuestro contexto, eh, nos puede ser eh, de bastante interés. que Es el componente 23, que habla de nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, con una dotación total de más de 2.000 millones. Eh, y que entre otras cosas, pues en sus reformas tiene regulación del teletrabajo, daos cuenta de que este documento tiene ya cierta antigüedad, entonces hay cosas que ya están hechas, luego hablaremos de ello. Eh, medidas para la brecha de género, regular el tema de repartidores a domicilio, simplificar contratos, políticas de empleo, negociación colectiva, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y el componente 23, inversión 6, es el plan integral de impulso a la economía social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible. Esto entiendo que más o menos es de interés y nos debería generar ciertas alertas a todos, eh, como partes interesadas que, que somos por ser miembros de, de la economía social, en definitiva. Esto está incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Luego hablaremos, va a haber un PERTE además eh, para el tema de, de la economía social. Entonces va a haber inversión pública dirigida concretamente a la economía social. Ya estaba viendo y va a haber más. Eh, siempre enmarcada en esos cuatro ejes clave de los que hablábamos al principio, que no tienen por qué ser todos a la vez, ni tienen por qué ser todos. ¿no? Pero bueno, verde, digital, cohesión y género. ¿Vale? Cifras muy por encima, pero bueno, para que os suene algo. ¿La idea clave cuál es? Pues que si os fijáis en los años actuales y sin dar ahora de repente una clase de contabilidad pública, que entiendo que no nos interesa mucho, eh, es ahora cuando se sueltan casi todos los dineros. Os sonará además que le dicen medios que el Estado tiene que sacar eh, las distintas líneas de ayudas porque si no, no le dan las no le desbloquean el segundo este de dotación de, de dineros y tal... Eh, efectivamente, eh, estamos en los años digamos de, de más lluvia de, de millones, eh, lo que pasa es que ya históricamente en el resto de programas europeos eh, España es un país que ejecuta los fondos en menor proporción y más tarde, veréis que intentaré también ser un poco, un poco crítico, tampoco voy a intentar venderos que esto de los Next Generation es maravilloso, tiene cosas buenas y tiene cosas de mejora eh, como todo, vamos. Entonces os decía, eh, ya históricamente eh, como país enfrentamos dificultades para mm, canalizar todos los fondos que nos llueven de Europa eh, y con los Next Generation, pues no sabría deciros si estamos siendo mejores o peores, pero estamos conservando más o menos pues, pues esa tendencia. Entonces vamos con cierto retraso en la ejecución efectiva de los fondos, ¿no? porque una cosa es planificarlos y sacar las eh, distintas convocatorias y tal, y otra cosa es al final digamos que, que el euro llegue a la empresa. ¿no? Entonces también leeréis artículos y, y noticias de eso, joder, es que los dineros no llegan a las empresas. Eh, bueno, en parte es verdad, están llegando, tienen que llegar más. Entonces sabed que estamos en los años clave en los que va a haber que estructurar cómo van a llegar esos euros a las empresas. Saber, además, que en tanto que las, eh, los ejes principales eran digital, verde, cohesión y género, pues no todos los ministerios están teniendo las mismas partidas. En el 21, por ejemplo, pues Transportes tenía un 19, Transición Ecológica 26, Transformación Digital, que en realidad el nombre es más largo, 14, y Transportes pues ahora pasa a un 22, el eh, de Industria se cuela con un 18... Eh, Transición ecológica 16 y transformación digital un, un 15. ¿no? Además, tened en cuenta que, dado el complejo sistema que tenemos en España de administración pública con un reparto de competencias, eh, bueno, pues que, que implica la descentralización de la gestión de los dineros, pues, pues eso también eh, hace que, que el sistema vaya un poquito más lento. ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Estado recibe el dinero. Pero luego el Estado tiene que activar una serie de mecanismos legales, igual para repartir ese dinero entre las comunidades autónomas o entre las entidades locales, las cuales luego a su vez pues, también tienen que hacer sus cosas. Entonces, bueno, pues, esa puede ser una de las razones por las que vamos más lento. Bueno, estas son unas cifras más o menos para que tengáis en cuenta. Y otras cifras también por encima, porque además eh, en el Excel creo que salía, ¿no? Que alguien quería decir, bueno, esto del reparto y tal, ¿cómo va? Bueno, eh, pues el reparto es el que veis en, en pantalla. Desigual, ya veréis, pues, pues hay algunas comunidades autónomas que se llevan más que otras. Eh, sí, que os diré que frente al eh, titular de joder, algunas eh, comunidades autónomas reciben más que otras. Bueno, pues en la mayoría de, de, de convocatorias de reparto eh, están más o menos de una forma más o menos clara. Eh, explicitadas cuáles son los criterios de, de reparto de, de los dineros, ¿no? pues por, por poblacionales, capacidad de atracción, bueno hay una serie de, de criterios. Eh, en otros casos la administración general del estado tiene que meter directamente el dinero en un sitio a otro por determinadas circunstancias. ¿no? Pues yo que sé, el, el PERTE del hidrógeno, pues si la tecnología y la base para el hidrógeno está, me voy a inventar y por no barrer para casa en región de Murcia, eh, pues tiene sentido que esas inversiones vayan en la región de Murcia, ¿no? si, si es donde tenemos, yo sé, eh, pues en Cartagena una refinera de no sé qué, pues no vamos a montar en Cantabria una nueva refinería, ¿no? bueno, no me enrollo, en cualquier caso que sepáis que esta es la foto según el documento que se publicó en abril sobre cómo era el estado de ejecución de los fondos, eh, se habían repartido a las comunidades autónomas, pues eso, estas cantidades que veis en, en pantalla, eh, hacer también una mención a, a ese documento ¿vale? de, de abril, que también lo tendréis a disposición, tenéis el link, eh, es interesante. Tened en cuenta, como os decía, que la contabilidad pública es compleja y tiene unos mecanismos bastante tasados. Eh, creo que el documento este de, de, de abril, del estado de las cosas, eh, nos plantea bastante bien en función de los distintos ejes, las palancas, tal, eh, cuál es el estado de las distintas eh, inversiones y reformas. Eh, Podría estar mejor desde el punto de vista quizá cuant cuantitativo, explicando mejor las partidas y tal, eh, porque luego veremos que hay algunas cosas que se solapan un poco, ¿vale? Eh, pero en cualquier caso, los que tengáis interés de saber cómo está, qué se ha hecho, qué está pendiente de hacer, qué se va a hacer, pues eh, os digo que este documento del que os hablo y que luego os pasaremos es yo creo la, la, la mejor opción que, que tenéis para echarle un vistazo y, y saber cómo está. Además viene muy bien si sí. además tenéis el interés en, en el foco en cada comunidad autónoma. Eh, tiene una parte al final documento muy interesante donde dice a ver en Andalucía pues esto de esta forma tal merece la pena. Vale, entonces hemos dicho que el plan de recuperación Va pues de esas cosas, digital, verde, cohesión, género. Eh, hemos dicho que son unos dineros que nos da Europa para salir de la crisis. ¿Y cómo los podemos emplear? ¿no? Eh, pues va a haber veces que va a ser inversión directa del Estado, pero como ya os adelantaba antes, no siempre. A veces la inversión directa del Estado pues, va a ser sobre todo en esas cosas sobre las que tiene competencia y titularidad, que son de interés general, infraestructuras, etc eh, otras veces eh, va a ser a través de convenios con comunidades autónomas o entidades locales, pues ya que sé, para la reconversión de, de, de un enclave eh, natural, este de Sariñana en Aragón, por ejemplo, pues eso es con, mediante convenios. Otras veces van a ser convocatorias a subvenciones para que la iniciativa privada sea la que se haga cargo de esos dineros y los ejecute. Eh, en algunos casos veremos que serán a través de concurrencia competitiva y otras veces en concurrencia simple, luego profundizaremos en esto. En, en otros casos será mediante el mecanismo PERTE, que intenta fomentar la colaboración público-privada y se centra a priori en sectores estratégicos concretos. Eh, luego tema de instrumentos financieros, que también es bastante interesante, pues a través de Nisa, de Lico, etcétera. A través de la compra pública innovadora, que, que bueno, entiendo que eso nos queda un poquito lejos y proyectos transnacionales que la verdad es que tampoco están saliendo un montón. Yo entiendo que de todos estos, los que más interés tiene para los presentes son los tres del medio. Las subvenciones ¿no? que nos den dinero para hacer nuestros proyectos. Eso de los PERTES, que vamos a ver qué es, y los instrumentos financieros. Porque al final, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos ejecutando históricamente todos los fondos? Pues porque hay una falta de match entre el tejido y la capacidad, inversión de gasto, productiva, etcétera, del, del país, y eh, el dinero que nos llega y en las condiciones en las que nos llega. Cuando hablo de condiciones, pues pueden ser áreas de inversión, áreas de gasto, etcétera, Como pueden ser perfectamente también eh, documentación requerida, plazos, tal. Vale, esos son los, los hándicaps a los que nos vamos a enfrentar. Hacia el final de la sesión, como os decía, el objetivo también es daros pues, una serie de, de consejos para que estos últimos no sean una, un impedimento. Que si no os presentáis a determinadas ayudas, no sea pues porque eso, no, no hemos tenido estas cosas en cuenta, porque sea porque nos encajan. ¿vale? vale, los PERTES. ¿Qué son los PERTES? Pues los PERTES son una serie de programas, de, de planes, de sectores concretos, cuyo objetivo es traccionar toda la cadena de valor, es decir, desde el primer proveedor hasta el último cliente, todos los distintos eslabones que hay en la cadena de valor eh, generar inversión y generar riqueza en toda ella ¿vale? el primero que salió y, y el más eh, famoso quizá aunque no el, más, el de mayor dotación pero sí uno de los más potentes es el del BEC, el del vehículo eléctrico conectado ya sabéis que la industria del sector de la automoción supone más de un 10% del PIB nacional además es muy intensiva en empleo genera muchos puestos y aquí, pues con el tema de la transición, no tanto la digital, pero la ecológica, tenemos un reto pues, de, de destrucción de empleo, de, de cómo reconvertimos la industria, etc. ¿no? Entonces, bueno, este es el primero, el Pertebec, el primero que salió, el, de, el del coche eléctrico también llamado, eh, es el que más avanzado está, con diferencia además. Eh, y a la postre, pues han ido sucediendo otros. Paso por encima, eh, el de salud de vanguardia, el de las renovables y el hidrógeno, el perte agroalimentario, el de la nueva economía de la lengua, el de economía circular, el naval, el del de agua, el aeroespacial y dos que están anunciados pero no están publicados que son el de los microchips y conductores y sobre el que menos sabemos, igual es el que más nos interesa a los presentes pero siento no poder contaros mucho más, más que, que nos han dicho que sale ya, eh, que es el de la economía social y de los cuidados. En, con todo esto, claves a tener en cuenta, veis que estamos hablando de cantidades muy grandes, 30.000 millones de inversión pública se estructura con estos PERTEs. Eh, estos 30.000 millones no son adicionales a las cifras que hemos hablado antes. El PERTE en resumen un poco bruto que hace, coge elementos del plan de recuperación, y los reestructura, les da otro sentido para esa cadena de valor, ¿no? para actuar sobre toda esa cadena de valor de una manera eh, estratégica. No deja de ser como si yo cojo el presupuesto de... No es exactamente lo mismo, ¿eh? pero bueno, para hacer una analogía. Como si yo cojo el presupuesto de mi entidad y cojo el plan estratégico al lado y los intento unir. ¿no? Y digo, vale, si sí, esto es mi presupuesto y he dicho que voy a hacer esta serie de cosas y voy a gastar estos dineros y tal, y esto está muy bien. Eh, pero pues En el plan estratégico me han salido 5, 4, 3, los que sean proyectos eh, clave, por las razones que fueren sobre los que voy a estructurar trozos del presupuesto que, que tengo. ¿no? Eh, entonces no son 30.000 millones más, ¿vale? sino que es otra perspectiva y otro sentido a los 140.000 millones de los que partíamos. ¿Qué os voy a contar de los PERTEs? No nos vamos a volver locos. ¿Por qué? Porque hay cosas sobre las que nos vamos a poder beneficiar y otras sobre las que va a ser más difícil. En definitiva, los PERTEs, en tanto que procuran ser proyectos tractores sobre toda la cadena de valor, claro, normalmente están enfocados a agentes con gran capacidad de tracción de riqueza. ¿vale? Entonces, normalmente los que tienen gran capacidad de tracción de riqueza en, en una cadena de valor, en un ecosistema, al final son los grandes. De aquí también, aquello de los fondos Next Generation solo son para los grandes. En absoluto, veremos que no, para nada además, pero sí es verdad que hay una dotación importante y que hay unos proyectos y unas líneas eh, que vemos el claro ejemplo por ejemplo en los PERTES, ¿no? que sí están eh, principalmente enfocados a los grandes solamente pues no porque como veis como norma general los PERTES son proyectos que intentan buscar un, con, no voy a decir un consenso pero sí una agrupación de todos los agentes del ecosistema y obligan o instan a la colaboración público-privada obligan o instan a generar consorcios, es decir, agrupaciones de empresas independientes que se unen mediante una fórmula legal express para ir juntos en un proyecto, para sumar, en definitiva. si sí son proyectos que normalmente también tienen que actuar o causar impacto en más de una comunidad autónoma y eso hace que a los pequeños pues, les cueste o nos cueste más. Pero por otra parte, obliga a los grandes a tener a los pequeños en cuenta. Por ejemplo, en el PERTB creo que tiene que haber una participación, no sé si es del 40 o del 60% de pymes. Es decir, que el 40 o el 60% del proyecto lo tienen que ejecutar pymes. Luego no puede ir el grande y quedarse, digamos, todo el dinero de la convocatoria para él y hacer sus cosas. Sino que tiene que tener en cuenta, y tiene que tener en cuenta económicamente, a las pymes que pivotan a su alrededor para darles trozo de la tarta ¿Vale? En... Como he dicho, son proyectos que intentan buscar una transformación en la cadena de valor, proyectos tractores eh, y que pueden estructurar inversiones de formas muy distintas y pues incluir parte de préstamo, parte de subvenciones, etc. ¿vale? Eh, además está el tema del reperte, que esto sí que no ha sonado mucho, pero bueno, creo que puede tener interés que es los agentes que estén eh, interesados en participar en el PERTE en un perte el que sea pues van a tener que registrarse el registro del PERT, perte bueno, van a tener que registrarse en el registro que está establecido a tal fin y bueno si no estuviera estructurado todavía en un registro equivalente del ministerio que convoca el, el perte sea como fuere ideas para quedarnos de, del del perte antes de pasar a la parte de, de subvenciones pues que los pertes son en todos estos sectores si estamos en alguno de ellos, estamos de enhorabuena, pero con cuidado, con cuidado digo, porque son proyectos complejos, jurídicamente, financieramente, económicamente, pero también oportunidad, porque como digo, eh, nos vamos a poder aprovechar porque no, a los grandes también les obligan a tener a los pequeños en cuenta. No es dinero nuevo, es dinero que ya venía eh, y habría que ver de uno en uno las distintas líneas que plantea. Porque, por ejemplo, el bec sí que está muy enfocado a grandes. Pero, por ejemplo, el PERTE de salud de vanguardia es casi más una recopilación de pequeñas líneas, muchas de las cuales pues, igual ya existían antes, aunque luego en este otro enfoque. Muchos de ellos todavía no tenemos datos verdaderamente. Luego veremos porque una cosa es anunciar un PERTE y otra cosa es llegar a la convocatoria de vale, esta es la ayuda y te puedes presentar o no. Ahora más adelante veremos cuál es ese viaje. Sabed que muchos, aunque están incluso aprobados y los veis aquí en verde, eh, pues no han puesto gran parte de su dinero en circulación, para que nos entendamos, ¿vale? Pero bueno, sabed que son estos y, y tienen esas características. Recordad también eso que hay un previsto y, y, y va a haber, vamos, eso sí que os lo puedo garantizar, va a haber un parte de la economía social y de los cuidados y que entiendo que en tanto que somos eh, entes relacionados con la economía social, los que estamos hoy aquí presentes, ahí va a haber trozo de pastel eh, exclusivo, vamos a decir, para, para la economía social, ¿vale? ¿vale? pero no todos son pertes, los distintos componentes eh, prevén reformas e inversiones, las reformas a veces son sencillamente cambiar una ley o, es decir, que no no son una movilización explícita, directa de dinero, aunque, evidentemente tenga un coste para, para la administración pública, ¿no? Eh, pero efectivamente, generar una nueva ley, un nuevo contexto legal, reformar algo, dotar de algo eh, o reestructurar la administración pública de una determinada forma, la reforma fiscal moderna esta, pues, pues no implica movilización de dinero para la iniciativa privada. Las que os traigo aquí a esta tabla, en cambio sí, os he traído eh, un resumen de ocho subvenciones, voy a decir, no PERTE que creo que os pueden encajar. No es tampoco el objetivo entrar súper al detalle de todas ellas, de algunas sí entraremos, pero bueno, como ejemplo para que veáis qué tipo de cosas se están moviendo. vale Luego veremos otras que, que están previstas o están más o menos al caer para que ten, también tengáis un poco la antena. Eh, bueno, y no me enrollo más. Eh, el kit digital, supongo que estaba tentado ¿eh? de poner en, en lanzar una encuesta al principio y preguntaros a ver si conocíais el kit digital. Voy a dar por descontado que en mayor o menor medida eh, os suena, porque además se, se ha se hecho una campaña potente a, a su favor. Luego en, en el kit digital sí que entraremos en detalle. Eh, básicamente para cualquier pyme y autónomo de cualquier sector económico, o sea, para cualquier pequeño, eh, Asociaciones, por ejemplo, también eh, no está explícitamente dispuesto, pero sabes que asociaciones también encajarían. Y lo que nos da es unos dineros, no muchos, pero sí unos dineros, eh, para soluciones de digitalización de la actividad. Tiene 500 millones, está en la primera convocatoria para las empresas pequeñas menos pequeñas, luego veremos, las de menos de 50 trabajadores y más de 10. Eh, bueno, y en función de la, de la línea, de, de la, del tipo de ayuda que, que busques, pues eh, te da más cantidad de dinero o menos. Luego están las de autoconsumo y almacenamiento, que también son para prácticamente cualquiera, de hecho hay una línea específica, ¿sabes?, para entidades del tercer sector que resulta especialmente eh, beneficiosa. Instalaciones de tecnologías muy diversas, en función de la tecnología se da también eh, los dineros y hasta fin de fondos. Se está teniendo también bastante éxito, en esta profundizaremos luego también. Moves 3, con el tema del Moves hay distinta, distintas iniciativas, está el Moves 3, está el Moves Flotas, el Moves Proyectos Singulares, entiendo que como somos organizaciones más o menos pequeñas las que estamos, el Moves Flotas no tiene especial interés, pero sí quizá el Moves 3, que sirve para determinadas empresas y sirve también para eh, personas físicas, Moves, Plan Renove, como lo queréis llamar. Que nos financia al final? La adquisición de nuevos vehículos. Tengo puesto ahí vehículo eléctrico, pero en realidad caben eh, más alternativas. Puede ser híbrido, eh, puede ser híbrido enchufable, bueno, hay distintas alternativas. Y también infraestructuras de carga, esto es importante, ¿vale? En este no profundizaremos, eh, es bastante sencillo, lo podéis echar un vistazo y si tenéis dudas me, me decís. También es hasta fin de fondos. Transporte sostenible, seguro y conectado. Eh, esta sí que está enfocado, digamos, ya a una perspectiva un poco más profesional, si me permitís, eh, para fomentar la interoperabilidad e intermodalidad del, del transporte, eh, que si no me equivoco en, tiene parte de subvención y parte de préstamo, pero juntando las dos, pues te pueden llegar a cubrir hasta el 80%. Puede ser un tema interesante. Eh, luego, para la, eh, las empresas del ámbito de la industria manufacturera, subrayo lo de ámbito porque puede ser una empresa de servicios estrechamente ligada, en temas de innovación y sostenibilidad eh, para proyectos de I, +D I o inversiones en sostenibilidad y eficiencia energética. Hay una línea además particular dentro del contexto del PERTE de la salud eh, que es para empresas y entidades de, de este ámbito, por si algunos sois más o menos cercanos. Eh, tiene una dotación de préstamos al 0% y otra dotación de subvenciones que puede alcanzar el 50%. Y la financiación total, pues también de un 80%. Eh, daos cuenta que estamos hablando, esto es importante, lo digo ahora antes de que no vaya a ser que luego se me escape. Cuando hablamos de este tipo de proyectos, eh, nunca penséis que nos van a financiar todo. De hecho, conseguir un 50% de intensidad de subvención ya es la leche. Entre subvención y préstamo, alcanzar un 80 para descorchar champán, ¿vale? Es decir, en estos proyectos, pensad como el burócrata de Europa, ¿vale? Yo te dejo un proyecto para que hagas cosas, pero si tú estás convencido, un proyecto, un dinero, perdón, yo te dejo un dinero para que hagas cosas, pero si tú estás verdaderamente convencido en que lo que vas a plantear es viable, eh, arriesgate tú también, ¿no? Pues es un poco la perspectiva desde la que están lanzadas estas, estas ayudas. No me enrollo más. Eh, Activa Startups eh, es para proyectos en materia de ámbito tecnológico. Esta se la lanza la Escuela de Organización Industrial, pero de forma descentralizada en las comunidades autónomas. Ahora mismo está disponible solo en La Rioja eh, y ya se han pasado las convocatorias de País Vasco, de Euskadi y de Región de Murcia. Eso es. Eh, hasta 40.000 euros creo que son. Esta ya tiene, es también bastante profesional. Es totalmente profesional porque son para proyectos tecnológicos, eh, pero es para pequeños y muy pequeños. O sea, es para emprendedores, pymes, startups. ¿vale? Si tenéis base tecnológica o tenéis alguien en vuestro entorno con base tecnológica, os insto a echar, a echar un vistazo porque el, las condiciones son bastante buenas. Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería. No sé si esto nos encaja, pero bueno, aquí hay distintos tipos de proyectos. Es de gestión de purines... Eh, temas de invernaderos, instalaciones de renovables, tecnologías que tengan que ver con pues, esto de industria avanzada y tal. Eh, daos cuenta que a veces nos va a pasar que dices, yo, que sé, yo quiero eh, montar una eh, instalación de biomasa y tengo las ayudas de autoconsumo y almacenamiento y digo, ostras, pues igual esto me encaja. El plan de impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura, la ganadería, leches, pues soy una empresa del sector primario, también me encaja. Y la otra ayuda de no sé qué, y te encuentras con tres ayudas. Eh, y me diréis, ¿cuál es la mejor? Claro, yo os puedo decir la mejor en base a vuestras condiciones con lo que tenemos ahora. Eh, pero claro, yo no tengo la bola de cristal, no sé lo que va a salir en el futuro y no sé en qué condiciones. Entonces, bueno, sí estad atentos en ese sentido porque puede haber convocado o inminentemente a convocar eh, ayudas diferentes que os sirvan para vuestra iniciativa y vuestro proyecto y tendréis que buscar el que más os encaje. Y por último, proyectos innovadores para la transformación territorial de lucha contra la despoblación, que bueno, esto básicamente eh, lo que permite es hacer distintos eh, proyectos eh, que ayuden a frenar la despoblación, que tienen que ejecutarse en municipios, hablo de cabeza, eh, de menos de 5.000 habitantes. Eh, puede alcanzar un 70% de intensidad, y las organizaciones que, que quieran optar a estos proyectos tienen que estar alineadas con, con este tipo de proyectos. O sea, no, no podéis llegar ahí de la nada y decir, voy a abrir una nueva línea. Eh, puede ser difícil en tal caso. Vale, vale esto es lo que hay. Eh, y lo que va a haber, y que también creo que puede tener interés para los presentes, la línea de financiación para proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas, que son inversiones para reducir el consumo de energía no renovable en un 30%, insisto, solo sector turismo. Hay bastantes líneas que están saliendo solo para agentes del sector eh, turístico, como son las ayudas de, de Última Milla, estas además tienen que estar ya al caer porque han salido eh, parte de Última Milla, pero que es como para entidades locales más. Eh, son, claro, tened en cuenta, digital, verde, cohesión territorial, género, ¿vale? Nos vamos a mover ahí. Entonces, pues ¿para qué hay temas todo el rato? Pues para temas de digitalización y tecnología, para mejora de la envolvente térmica, autoconsumo, este tipo de cosas. Eh, el PRE 5000 lo mismo, ¿vale? Ya salió el año pasado y, y por lo que nos han dicho tiene que salir este año también. Eh, transformación digital de las entidades del tercer sector eh, para proyectos de digitalización. Prevista para el primer trimestre de 2022, pero bueno, seguimos esperando, igual que la siguiente, estas hasta donde se no, no han salido todavía, la accesibilidad universal del tercer sector. Sacaron en su momento eh, un, un PDF, un Excel, con todas las ayudas que estaban previstas que iban a sacar, titular y poco más, ¿eh? Eh, en este primer semestre. Hay muchas cosas que no han salido todavía, pero también os puedo decir que de enero aquí hemos visto como el ritmo de sacar ayudas y de empezar a mover cosas está aumentando. O sea que nos espera un verano apasionante con nuestros proyectos de inversión para salir de la crisis. Fondo tecnológico para pymes y asociaciones del sector comercial. De esto ya se ha hablado algo, pero no está todo convocado. Adaptación del pequeño comercio a las nuevas tecnologías, que también será gestionada a través de las comunidades autónomas. Si no me equivoco, esto lo que se ha hecho es, ha salido ya el reparto a las distintas comunidades autónomas y ahora falta que las comunidades autónomas eh, convoquen. Puede pasar, como pasa por ejemplo en... Bueno, las ayudas de autoconsumo, pues por ejemplo, ya están, en, me parece que menos en Ceuta, están en todas partes ya convocado, porque es descentralizada en comunidades autónomas, pero las ayudas a la ganadería, estas que hemos visto para pudines y tal, pues por ejemplo, no están en todas las comunidades autónomas. Entonces, puede ser que el vecino se esté beneficiando y yo todavía no, eso hay que mirarlo bien, ¿vale? Porque podéis empezar a encontrar documentos por ahí donde os dicen las bases, tal, pero bueno, asegurados de que estáis mirando, si tenéis un invento, el este en Andalucía, pues tendréis que encontrar la publicación del BOJA o de la gente... Eh, de la energía andaluz eh, y no el de Castilla-La Mancha, o el del Estado, que nos habla solo del reparto. Sigo, fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, que está relacionado con el PERTE, para la financiación de actuaciones en colaboración que redunden en la mejora de la competitividad, sostenibilidad y trazabilidad. Esta sale en principio, han dicho, el mes que viene. Eh, agentes, de, agentes del Cambio, la ayuda para pymes, eh, de contratación de personal experto para eh, diseño de proyectos de transformación digital. Eh, prevista, pero todavía no ha salido, bueno, todavía no hemos cumplido el segundo trimestre. Vale, cuando hablamos tanto de PERTE, voy a contaros dos cosas más, que llevo ya mucho rato hablando y, y hablamos de dos, ¿vale? Eh, cuando hablamos de partes y subvenciones, hemos dicho que va hay cosas que son en concurrencia sucesiva y otras que son en concurrencia competitiva. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la, la concurrencia competitiva se supone que es la forma más ortodoxa de, de lanzar ayudas. ¿Por qué? Pues porque como su propio nombre indica, eh, yo lanzo y digo, oye, voy a abrir una ayuda, quiero un este de estos tipos con estas características presentados, tenéis hasta tal día... Nos sentamos, la mesa de valoración, lo vemos, y pues al final como las licitaciones. ¿no? Y oye los que tengan puntuación más alta y por orden de puntuación mayor a menor, pues se les va a dar. Pues normalmente funciona así, pero cuando hay cosas de interés muy general, y así se justifica, extraordinariamente se pueden hacer ayudas en concurrencia sucesiva. En el contexto de todo esto de los Next Generation, pues bastante, porque va a haber cosas que, porque pues como son más o menos para todo el mundo, y hay mucho dinero, pues, se justifica que, que, sea, que sea así. no Y cuando es en concurrencia sucesiva, ¿qué pasa? Pues es la idea de yo me presento a la ayuda, me dan el dinero y ya está, se resuelve caso por caso. Eh, o hasta fin de fondos, claro. Entonces ahí es eh, por orden de entrada. De entrada. Si llego a tiempo me dan, si llego cuando se ha acabado la tarta no me queda tarta. Punto. Normalmente las dotaciones suelen ser grandes para que tampoco la gente se quede sin tarta y los plazos límite eh, pues, pues eh, tremendamente generosos. no En el caso de yo sé de las ayudas de autoconsumo y tal, pues es en plazo límite 2023 y es sobre todo por temas de que hay que ir ejecutando los fondos y no hacer otra cosa por, por las exigencias de Europa. Entonces, ¿cómo funciona el, el, eh, la concurrencia competitiva? Pues primero sale la orden de bases. Luego veremos que esta linealidad no tiene por qué ser tal, pero bueno, sale la orden de bases, donde digamos, nos da el marco de juego general, qué tipo de proyecto, qué objetivos busca, qué documentación hay que presentar, eh, qué tenemos que conseguir, qué tenemos que justificar, etc. ¿no? Las, las reglas de, de juego básicas. Luego sale la, sale la convocatoria. Donde nos dice, oye, pues mira, de todo esto te vamos a dar en tantos dineros, con una dotación presupuestaria para el año 2022 de tanto dinero, a cargo de tal, etc. Vas a tener que presentar los papeles aquí, bueno pues nos da un poco más eh, los detalles. Puede pasar en la convocatoria que nos modifiquen alguna cosa de, orden de, de la orden de bases y que la concreten. Eh, por ejemplo, la orden de bases nos puede decir que se van a financiar cuatro líneas. Y luego llega la convocatoria y dice, vale, pero en 2022 de esas cuatro solo vamos eh, a sacar estas dos, o solo por ahora, se convocan para estas dos. Entonces, eh, la orden de bases nos permite ir dando un poco de juego y ver por dónde van los tiros, ir anticipándolos, pero hasta que no sale la convocatoria no tenemos la certeza de por dónde van los tiros. Y frecuentemente también tenemos que esperar al extracto, que es como el pistoletazo de salida. En la convocatoria muchas veces nos dirán, oye, para el 3 de junio esto se abre entonces el 3 de junio se publica en el BOE el extracto de la convocatoria que dice, oye, recordad, a partir de mañana puedes presentarte, el dinero es tal, los beneficiarios potenciales son estos y la ayuda que se ofrece es para esto, para este tipo de proyectos. Pum, pum, pum, nada, una paginita y listo. No siempre son documentos que salen sueltos. Eh, a veces mm, se publica la orden de bases y la convocatoria a la vez o en el mismo documento. Entonces ese título así gordote, gordote del BOE, porque confío en que todos leemos el BOE, porque nos encanta leer el BOE por las mañanas con el café. Ese título gordete que pone orden, no sé cuántos, barra tal, por la que bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Cuatro líneas en una sola frase. Ahí hay que leer bien porque muchas veces te dicen por la que se convoca la orden de bases y la convocatoria para el año 2022 se dice, aquí está. Aquí la ventaja es que si ya ha salido una línea de ayudas en el pasado, por ejemplo, 2022 ha salido la orden de bases, luego la convocatoria y el extracto. Si ya se nos ha pasado y vamos pensando que era 2023, ya tenemos la orden de bases, tenemos el marco básico de juego. Pueden cambiar cosas, pero ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Entonces, si sabemos que está prevista que se convoque luego en 2023 otra línea, pues ya tenemos algo de ventaja. ¿vale? Recapitulando, hay mucho dinero para salir de la crisis. Eh, pero principalmente para lo verde y lo digital y en menor medida también para cohesión territorial y, y género, es un dinero que está estructurado de una forma bastante precisa para lo que podría ser un, un documento de planificación pública eh, del Estado, quiero decir, que es el PRTR. El PRTR es como nuestra Biblia, es nuestra guía, nuestra hoja de ruta, es donde nos dice por dónde van a ir los tiros a falta de órdenes de bases. Eh, el despliegue mayor va a ser, está siendo los primeros años del, del ciclo presupuestario este que hemos visto. ¿vale? No, si esperamos a 2026, pues, pues eh, no nos vamos a con perdón a comer nada. Eh, es el momento de estar atentos. Hay sistemas muy distintos de canalizar fondos y no todos los fondos de esos 140.000 millones que hemos hablado. Eh, son para nosotros o, o, o nos encajan. Y para nosotros me refiero a los agentes privados, eh, pero bueno, hay algunos que sí. Los PERTE son muy interesantes, sobre todo si nos englobamos en alguno de los sectores de los que se prevén, eh, pero también tienden a ser proyectos más grandes y complejos, así que tenemos que ser cautos. Hablaremos luego, cuando veamos los consejos, hablaremos aquí de algunas cosillas. Subvenciones muy diversas y para todos los públicos. Es verdad que siempre dentro del verde, digital, cohesión territorial... Y, y género. Pero dentro de eso, dentro de, de, de esos ámbitos que son los, de, los del plan de recuperación de España, eh, pues sí son bastante diversas y sí son también para las pequeñas, para las medianas, para las grandes, para todas, para autónomos. ¿vale? Ahí va a haber y ha habido en el sentido diversidad. Y aquí hago un pequeño parón para preguntar. ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo? nos está entendiendo dudas A ver que llevo mucho tiempo sin veros las, las caras. A ver cómo lo estáis enfocando. Y aprovecho para ver que me estoy quedando seco. Silencio okay. administrativo, Elena. ¿Sí? Mita, creo. Hola, sí. Mita, buenas. Nada, que te decía que muy bien, te estoy siguiendo perfectamente y muy interesada. Hombre, apenada porque todavía no puedas darnos más información del bloque, de los cuidados y de lo social, pero muy interesante todo, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias a ti, Mita. Eh, Venga, efectivamente, sí. no, no, no, no, os puedo, no os puedo decir más, eh, más que, es que verdaderamente está en, en, en ciernes, ¿no? Eh, soy consciente... De hecho, cuando hablaba eh, con Elena para la planificación de la sesión, le decía a ver si sale antes y lo podemos meter y así os damos información más dirigida. ¿no? Eh, pero tened en cuenta también una cosa, es que el PERTE eh, es la planificación estratégica para esa cadena de valor o ese sector. Eh, pero luego hay que seguir el procedimiento administrativo ordinario. Para que nos hagamos una idea, el, el, el PERTE agroalimentario salió en... Me lo voy a inventar, creo que era febrero, por ahí, y todavía han salido muy poquitas cosas, se han convocado muy poquitas cosas del PERTE eh, agroalimentario, de los mil millones que tiene, el eje 1, que es el principal, que es, pues eso, vamos a transformar la industria agroalimentaria con proyectos complejos más de PERTE, sale el mes que viene, o sea, fíjate qué plazos más grandes. Quiero decir con esto, que desde que salga el PERTE eh, de la economía social y de los cuidados hasta que finalmente esté convocada, la convocatoria que nos interesa a nosotros, va a haber unos plazos que, visto el ritmo que llevamos, van a ser más o menos amplios. Entonces, va a haber tiempo para organizar webinars, para organizar sesiones informativas, eh, para que podamos entender bien de, de qué va esto. ¿vale? Ese era el mensaje que quería lanzar. Bien, gracias, gracias. En cambio, creo que ya las comunidades saben cuántos millones tienen para ese tema, ¿no? Y se estima que el PERTE van a ser, no sé si sé, 700 o 800 millones, andaba por ahí. Se manejaron distintas cifras y, y, y el último globo sonda que tenemos es pues, que, que va a andar en esas cantidades. Eh, no está publicado el reparto, otra cosa es que extraoficialmente las comunidades lo sepan. Y vosotros ahí tengáis algún eh, contacto, algún satélite y tengáis alguna información. No, no, Yo, no sabe obstante, qué pasa. Puede pasar, ¿no?, que de los miles de millones o cientos de millones que recibe cada comunidad autónoma del mapa que nos... Mita, perdona, te has silenciado justo, te hemos dejado de escuchar. A ver, perdona. Sí, ahora, ahora tenemos. Te vale. No, que pudiera pasar, digo yo, del mapa que nos pusiste antes de, de millones, que a lo mejor sí. algunas comunidades de esos millones estén ya organizando algo para... Si no para cuidados, sí para, para proyectos innovadores, pudiera ser, ¿no? Digo sí, yo. sí, eso, eso sí es correcto, efectivamente. Entonces, si nos vamos atrás en, a esta foto, eh, que, es, que es lo que nos han declarado, esto es lo que se ha repartido, bueno, se ha repartido, se ha asignado, pero vamos a asumir que es lo mismo, lo que se ha repartido entre las comunidades autónomas hasta la fecha eh, y efectivamente de esto hay cosas que se han dedicado de una forma más o menos explícita a la economía social, sin perjuicio de que además vendrá el perte Pero esto es lo que ya se ha hecho. Y luego hay otro mucho más que tiene que llegar. Estamos hablando de un reparto de no sé, 27.000 millones. Tiene que venir más dinero. ¿vale? vale, ¿alguna duda, sugerencia, alguna cosita más por ahí que queramos plantear? Bueno, por aquí aprovecho y leo un poquito los comentarios del chat, todo así con muchos ánimos, muy interesante, muchas gracias, todo claro, ¿no? O sea, como muy así todo muy, todo muy bien. Pero desde Aeres sí que nos lanzan una pregunta más concreta que habla de las ayudas de transformación digital a las entidades del tercer sector eh, y esto a través de qué organismo va a salir y si todo saldrá, luego todo sale en el BOE, ¿no? Todas estas ayudas que estás comentando salen en el BOE, ¿o no? Eh... Vale, entiendo que eh, hablamos de las de, eh, digo porque no he localizado la pregunta exactamente y te he cazado justo al vuelo, pero entiendo que hablamos de las ayudas estas de transformación territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y si es así, eh, la vamos a ver luego en detalle, entonces eh, me guardo la pregunta para, para después. Y respondiendo a la pregunta más de funcionamiento general, claro, eh, siempre sale en el BOE, a ver, sí, pero depende. O sea, sí, todo sale en el BOE, eh, es la obligación legal. Luego veremos en qué sitios podemos encontrar además las convocatorias eh, concretas. Todo sale en el BOE, pero recordad el ejemplo que os he contado antes, ¿no? Que es, eh, hay una determinada línea de ayuda que la Administración General del Estado lanza el dinero, pero la, lo lanza en un ejercicio de reparto a las comunidades autónomas. ¿Qué va a pasar? Que en el BOE va a salir el reparto y luego la orden de bases y las convocatorias que tienen que lanzar las comunidades autónomas vendrán a su vez, eh, más adelante, convocadas seguramente solo en el boletín regional correspondiente. Eh, por lo tanto, pues sí, en primera instancia salen el BOE, pero luego igual no, en función del tipo de, de ayuda que se trate y quien tenga la, la, la competencia en, en la materia. De ahí también la complejidad, de la que hablaremos eh, después, de estar atentos de todo lo que sale, porque es fácil. Al final tienes tantos emisores de dinero, de ayudas, de subvenciones, eh, que es fácil un poco perder el pie y, y perder la sonda. ¿no? De ahí también que hayamos montado la oficina técnica, vista la complejidad de todo esto y visto que tienes que estar atento a un montón de, de entes. ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta más, Elena? Veo aquí una última pregunta que habla de manifestaciones de interés. Dice, ah, las famosas manifestaciones de interés. Eso, ¿cómo encajan en este mapa que comento? Vale, sí, eh, las he omitido, efectivamente. Hay algunas todavía abiertas y cada vez va a haber menos. Eh, ¿Por qué? Las manifestaciones de interés, claro, al final, yo soy de administración pública. Yo tengo datos e información de cómo están las cosas, pero no tanto. O sea, yo no sé los proyectos concretos que tiene la gente, voy a decir, la iniciativa privada. ¿no? Entonces, Las manifestaciones de interés no dejan de ser un mecanismo para recibir inputs por parte de la administración pública, entender qué tienen en mente y qué proyectos están manejando, qué capacidades, qué posibilidades tienen las empresas principalmente, antes de definir cuáles son las condiciones en las que voy a lanzar la subvención. Porque si yo me monto un PERTE, voy a irme al caso más extremo, monto un PERTE eh, del vehículo eléctrico y, y conectado, súper chulo, pero totalmente desalineado con las capacidades y los objetivos de la iniciativa privada, ¿qué puede pasar? Que la convocatoria quede desierta. He perdido el tiempo, no he perdido el dinero porque no lo he repartido, pero bueno, lo tengo ahí bloqueado y no lo puedo usar para otras cosas. Iniciativa privada insatisfecha, ciudadanos insatisfechos y yo como Estado pues, también me quedo con una cara que ¿no? Entonces las manifestaciones de interés son mecanismos para evitar eso, para captar de agentes grandes y no tan grandes qué proyectos, qué iniciativas eh, se están moviendo e intentar ajustar un poco las convocatorias a ello. A pesar de lo cual, pues, eh, pues sí, pues los, los repartos de dineros en algunos casos eh, están... Eh, Siendo potentes y en otros casos, pues, pues no tanto. ¿no? no me he parado mucho, eh, os pasaré el enlace también a las manifestaciones de interés que, que hay y que ha habido por si os interesa Seguimos entonces adelante o alguna dudilla más, algo más. Eh, bueno, eh, sí, yo creo que sí. Eh, comparten enlaces, Joaquín comparte un enlace y demás, pero bueno, muy bien. bien. Muchas gracias, Jillen. Nada, vosotras seguimos hacia adelante entonces. Vamos allá. Vale. Ejemplos de ayudas. Que además son ya de 10 y a ver si conseguimos eh, cumplir tiempos. Eh, vale, vamos a ver tres ejemplos de ayudas que entiendo que os pueden encajar a título personal y profesional las que más. Eh, que son las de autoconsumo y almacenamiento. Ya veis, ayuda verde. Kit digital. Ayuda digital. Y transformación territorial, aunque en realidad el nombre es muchísimo más largo, que tiene que ver pues, eh, con cohesión social y territorial. ¿vale? vale Autoconsumo y almacenamiento. Estas ayudas, evidentemente, vienen todas publicadas en el BOE. Entonces, ¿qué tenemos que ir a, a buscar en el BOE? Pues lo primero, oye, ¿esto qué hace? No? En el caso de autoconsumo y almacenamiento, hace instalaciones fotovoltaicas, placas solares, instalaciones eólicas, sistemas de almacenamiento... Y sistemas que tienen que ver con otras energías alternativas como solar térmica, biomasa, geotérmica, hidrotérmica o aerotérmica. ¿vale? Una vez hemos visto cuáles son los proyectos que se financian, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues cuáles son los gastos que se financian dentro de esos proyectos. En el caso de las de autoconsumo y almacenamiento, incluye sistemas de monitorización y medición, que además son obligatorios, si no me equivoco. Obras y desmantelamientos, bien. Y también redacción de proyecto, dirección facultativa y costes de gestión de la ayuda ¿Qué no incluye? Impuestos indirectos, personal y terrenos, impacto ambiental, licencias y seguros. Terrenos no los vais a encontrar incluidos casi nunca. Temas de edificios, difícilmente. Y la de impuestos indirectos es muy buena. Eh, y aquí me, me anticipo, pero, pero ya que ha salido lo, lo digo. Impuestos indirectos, claro, impuestos indirectos, el principal que tenemos y que nos toca a todos es el IVA. Eh, el IVA del 21%, pues que esté incluido o no, es una diferencia sustancial en el coste total de lo, de lo que nos financian o no. Eh, entonces, una de esas cosas que tenéis que mirar con lupa, que, que igual pasa así como más de soslayo pero, pero, pero el impacto luego en, en los dineros es fundamental, ¿vale? Buscad siempre en los gastos elegibles si el IVA está incluido o no. Y como os decía, yendo al texto, pues vale, el proyecto me encaja. Eh, además, recoge más o menos los gastos que preveo que puedo tener en el proyecto en una cantidad suficiente. ¿Qué es lo siguiente o casi lo primero que tengo que mirar? Oye, pues, estoy entre los beneficiarios. A ver si va a resultar que yo soy autónomo y solo pueden presentarse, yo no sé, eh, pymes de a partir de determinado tamaño. En el caso de autoconsumo y almacenamiento, como os he adelantado antes, está abierto para casi cualquiera. ¿Vale? comunidades energéticas, eh, que esto también daría para hacer un, un webinar entero, eh, entidades locales, comunidades de propietarios, también tercer sector, ya os he dicho que hay una línea en concreto para el tercer sector, bastante generosa. Eh, en, en estos BOES tenemos que buscar también qué documentación hay que presentar. En el caso de autoconsumo y almacenamiento, pues cuando solicitamos la ayuda, eh, pues hay que incluir un programa, eh, o sea, hay que... Incluir la información del programa al que te presentas, porque tiene seis. La descripción de las actuaciones, el coste previsto y la cuantía. Luego no, el, el, el NIE o el NIF, eh, una declaración responsable, que luego hablaremos del DNSH eh, El presupuesto que tenemos, o presupuestos... Eh, y documentación ya más de carácter específico ¿no? pues la ubicación del proyecto, potencia bueno, las características en definitiva de, de la instalación y después en la justificación tendremos que presentar un informe eh, de que se han realizado adecuadamente las actuaciones y eso lo tiene que, que emitir un técnico titulado y en el caso de temas de obras pues también un certificado de obra ¿vale? eh, como os he dicho hay seis programas esos seis programas son distintos en función del tipo de beneficiario y del tipo de actuación. Y del tipo de tecnología en cierta medida también. En los de mayor interés a priori es el 1 y el 2 y luego también el 4, pero empiezo por el 1 y el 2. Porque claro, aquí <ríe> eh, está muy bien, pero todos al final me acabéis preguntando ya, pero ¿cuánto dinero me dan? Eh, claro, eh, no solo vosotros dais por hecho igual, eh, ¿no? o la gente me suele, que, que me plantea proyectos suele dar por hecho eh, vale, pero que se va a poder eh, presentar eh, y ya lo que le interesa directamente es saber cuánto, bueno, pues como os decía lo primero es importante ver si, sí, vale, soy beneficiario el proyecto encaja y encima me cubren los tipos de gasto que yo creo que voy a tener pasado eso, que me parece un filtro muy importante porque igual encajo pero me cubren tan poco tipo de gasto que al final casi me da igual que sobre ese gasto me den el 100%, porque ese gasto a su vez representa solo el 20% del presupuesto. Bien, como decía, eh, en el caso concreto de los incentivos de autoconsumo y almacenamiento, en función de la tecnología, del tipo de tecnología, ya veis aquí, eh, no es lo mismo una instalación eólica que una fotovoltaica, por ejemplo, y de la potencia instalada eh, nominal y práctica de, de esta, pues vamos a tener unas líneas distintas, ¿vale? entonces si suponemos por ejemplo eh, una instalación fotovoltaica pues entre, entre 10 y 100 vamos a suponer que es igual lo más eh, probable ¿vale? esta instalación entre 100 y 10 eh, kilovatios pico nos va a dar una intensidad de entre el 15 y el 35% en función de nuestro tamaño, que son las cifras que veis en las tres columnas de más a la derecha ¿Qué pasa? ¿Cuál es la trampa, si queréis, en, en esta ayuda? Que te dicen, oye, para cada línea distinta hay un coste subvencionable unitario máximo. Es decir, que si la instalación tiene, por ejemplo, eh, 10 eh, kilovatios, aquí tienes un límite de 910 euros por kilovatio. Por tanto, el límite del coste total que te voy a subvencionar son 9.100 euros. Y de esos 9.100 euros, luego aplico un porcentaje. En algunos casos es incluso un poco más eh, complejo porque se añade el concepto de coste unitario de la instalación de referencia, que es eh, bueno, pues otra forma digamos, de limitar la cantidad de, de coste sobre el que después aplicamos la intensidad. Todos estos truquitos hay que tenerlos en cuenta. Lo diré después en los consejos, pero lo digo desde ya. Cuando queremos presentarnos a una ayuda, hay que sentarse delante del BOE, contar hasta tres, respirar bien y empapárselo bien. Eh, las actuaciones de las ayudas de autoconsumo y almacenamiento, sabed también que tienen digamos, una ayuda extra en el caso de que instaléis las típicas marquesinas, que después pones encima los paneles, o en el caso de que hubiera eliminación de amianto en cubiertas. ¿vale? Pues ahí nos dan unos dineros adicionales. Y también nos da unos dineros adicionales por eh, la instalación de, voy a, por simplificar mucho, voy a decir baterías, que es lo que veis en la tabla de debajo. Eh, las baterías lo mismo, pues en función de su capacidad, pues, pues también tienen, digamos, unos rangos en los que se mueven. Eh, si ya tenéis instalaciones de autoconsumo, hay otro programa, eh, que es el 3, para coger solo almacenamiento, y el 5 también, eso es. Y luego hay... Otro, que es el 4 que no lo he metido, eh, que es el de ayudas del tercer eh, sector y sector residencial, entre otros. En, me estoy centrando siempre en eólica y sobre todo en fotovoltaica, porque entiendo que las otras son menos probables y los beneficiarios también están más acotados. ¿vale? Yo con los informes y las cosas y los proyectos que he visto hasta el momento de las ayudas de autoconsumo y almacenamiento, a la hora de la verdad os puedo decir que si vais por el programa Unidos, que es el de para entidades eh, con actividad económica en general, vais a rondar intensidades sobre el presupuesto total de alrededor del 20%. Y en el caso de entidades del tercer sector os podéis ir al 50. Coged mis palabras con pinzas, habría que ver proyecto a proyecto. ¿Vale? Pero que sepáis que en la práctica, después de ta, ta, todas estas tablitas, por, por daros algo de un poco más valor, al final las tablitas están a vuestra disposición. En la práctica, eh, alrededor de esas cifras eh, se están moviendo los proyectos. Eh, si ahora con la inflación cogen y suben todos los costes, pues <ríe> entonces mis palabras ya no valen nada. Pero, pero esto es lo que hemos observado hasta el momento. ¿vale? Otra que entiendo que nos puede interesar mucho, que es la del kit digital. Para pymes y autónomos, en empresas de hasta 50 trabajadores. El número de trabajadores se mide eh, desde los últimos 12 meses, desde el momento en el que se solicita la ayuda. Es decir, si se solicitas el 1 de junio, pues echando 12 meses naturales hacia atrás. ¿vale? Así se cuentan los, los trabajadores, trabajadores a jornada completa, claro. En, es para mejoras sustanciales o soluciones nuevas... Eh, relacionadas con materias digitales que veremos a continuación, ¿vale? Y estas soluciones deben cumplir ciertos criterios técnicos mínimos, ¿vale? Eh, que no son demasiado rigurosos tampoco. Es una ayuda sujeta a mínimis, que de esto podemos hablar luego, pero bueno, ya sabéis que hay una serie de ayudas eh, que se engloban en, en esta regulación europea particular que no nos permite, bueno, dicho muy a lo bruto, en tres años optar a más de... Bueno, como norma general, 200.000 euros. Hay luego casos y casos, pero bueno. Eh, es una ayuda incompatible con, con otras. Por lo general, nos vamos a encontrar más ayudas eh, de carácter incompatible que compatible, pero bueno, también hay un poco de todo. Eh, y, con carácter, y con carácter incentivador, es decir, las ayudas las plantea el Estado para que pasen cosas que no iban a pasar si no ponían esta ayuda. ¿No? Yo no pensaba hacer esta solución de Business Intelligence, pero oye he visto que hay esta ayuda, que me dan esta cantidad de dinero, me cubre el 60% de los costes totales, venga, pues me animo y lo hago. ¿vale? Eso es lo del carácter incentivador. Eh, no vale que si yo ya estaba haciendo el proyecto, uy, mira, una ayuda, qué bien, pues la cojo y así me gasto menos dinero. No es el enfoque. ¿vale? Una de, no sé si decir trampas, pero una de las claves del kit digital es que no incluye el IVA, entonces eso siempre nos va a tocar pasar por caja y tampoco incluye eh, adquisición de hardware, ¿vale? no, con el kit digital no os podéis comprar portátiles, pantallas, cosas de estas. Las convocatorias van eh, por segmentos y los segmentos se definen en base al número de trabajadores. Entonces, ahora está abierto el del segmento 1, que es entre 10 y menos de 50 nos han prometido que en junio sale el segmento 2, que es entre 3 y menos de 10. Y ya para después de verano, pues el, el más chiquitito. ¿vale? En función del segmento, se determinan también eh, la intensidad o la cantidad de dinero que recibimos por cada una de las soluciones, que os las he resumido aquí. Presencia en internet y sitio web, eh, soluciones de comercio electrónico. Eh, ayudas en la gestión de las redes sociales, en software y procesos de gestión de clientes y proveedores, soluciones de business intelligence, temas de oficina virtual, gestión de procesos puro y duro, factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad. Estas son las categorías o las familias de soluciones que se incluyen en el kit digital. Tendréis que buscar vuestro segmento en función de cuántos trabajadores tenga vuestra entidad. Eh, y ya veis que cuanto más pequeña es la empresa en este caso, pues la dotación tiende a ser un poquito menor eh, en el caso de las soluciones que pone aquí, incluye un usuario tal, digamos que son normalmente pagos periódicos, eh, por, bien porque tiene un mantenimiento, son software as a service o lo que sea, eh, el kit digital nos cubre el primer año, vale, importante a partir del segundo año nos toca poquinar, las que son ya más, por ejemplo montar una web que puede ser algo más estático, aunque luego hay que actualizarla eso ya pues, no, te dan 2.000 euros y, y ya está. ¿vale? Eh, pasos del kit digital, cómo pedirlo. Eh, bueno, primero hay que registrarse en Acelera Pyme, porque esto se lleva desde red.es. Hay que registrarse en Acelera Pyme, después hay que hacer el test de autodiagnóstico. Nada, las dos cosas en cinco minutos, si sois un poco maquetos digitales como yo, como digo yo entonces en vez de 5 tardaréis siete, pero nada, esto se hace, se hace rápido. Eh, luego es ver qué soluciones de digitalización hay en cada una de las categorías y presentarse, y qué es lo que sucede, que nos dan un bono, ¿vale? Nosotros decimos, oye, quiero presentarme de todos estos en Business Intelligence a esto y en gestión de redes sociales a esto, pues nos dan un bono, que dice, vale, pues esto aquí te extienden un, un cheque ¿no? eh, por valor de 2.000 euros para esto y 2.500 para esto. Vale, genial. Y con ese bono yo me voy a la gente, al catálogo de agentes digitalizadores, escojo proveedor de los agentes digitalizadores homologados y, eh, digamos, eh, tengo un convenio, voy a decir, con ese agente digitalizador por el cual ese agente digitalizador tiene un plazo para eh, hacerme eh, la solución. Eh, aquí un, un par de consejos con, con esta ayuda. No me voy a vender, aunque el somos también eh, proveedores de, de, yo creo que de todas las soluciones de, del KI Digital, eh, como agentes digitalizadores homologados, pero aquí sí, daros cuenta, eh, muchas veces pues, eh, las empresas estamos encantados de prestaros eh, servicios cuanto antes y cuanto más mejor, sobre todo para nosotros. Eh, pero os he dicho, eh, Mirad bien las convocatorias, las bases, antes de poneros a solicitar nada y a mirar presupuestos. Entender bien qué cubre el kit digital y qué no. Daos cuenta que ese bono que os permite no pagar parte en la práctica luego, eh, o sea, fijaos las cantidades, están bien, pero eh, pues no sé, es probable que al final la solución os cueste algo más. Y como en cualquier caso vais a tener que pagar el IGABA. El proveedor homologado siempre os va a acabar lanzando una factura de algo que vais a tener que pagar. ¿vale? tener esto en cuenta. Y además, eh, entended muy bien todo lo que cubre y aseguraos muy bien de cuál es vuestra necesidad real para solicitar en función de eso. Porque, bueno, yo aquí no. Cada cual tiene sus prácticas empresariales y no me voy a meter, pero bueno, hay gente que igual coge y os coge 12 soluciones. Dice, venga, yo me encargo todo de todos los papeleos, tal y cual, pues bueno, igual al final acabáis cogiendo algo que no queréis eh, y en el caso de temas de licencias y tal y cual, pues os cubre el primer año, pero luego hay que seguir pagando. En definitiva, que miréis bien con vosotros vuestro conocimiento de vuestra necesidad, qué es lo que necesitáis en la orden de bases, viendo qué incluye y qué no, hagáis vuestros números y vuestras previsiones y tal y, y luego os pongáis en marcha, ¿vale? Eh, del kit digital os puedo decir que para el segmento 3 eh, nos han dado el dato de que más de la mitad del público objetivo se ha apuntado, que es un montón, eh, entonces bueno, está resultando ser un programa de cierto éxito, es de concurrencia sucesiva, igual que el de autoconsumo, que no lo he dicho, por tanto no hay, no hay valoración, directamente te presentas, si cumples las condiciones te dan el dinero y si no, nada, ¿vale? Eh, aunque bueno, en el caso del kit digital, como os decía, no te dan el dinero, sino que te dan un derecho a no pagar. Y es el proveedor el que recibe el dinero. Vale, y bueno, sabed también que hay una serie de plazos. Desde que te dan la ayuda, pues creo que son seis meses que tienes hasta que firmas los acuerdos con los agentes. Y luego estos a su vez también tienen ciertos plazos para ejecutar el proyecto. Eh, os he dejado ahí en el enlace, ya veréis, el buscador eh, para que podáis ver. Es un buscador, digamos, un poco poco intuitivo. Pero bueno, con búsquedas de texto, pues si ponéis asociación, fundación, cooperativa, pues también podéis encontrar eh, entidades de eh, la economía social que, que están metidas en esto. Ayudas de transformación territorial. Julen, la igual quita. voy a parar justo un segundito porque hay una sí. pregunta referente a la anterior ayuda. Perfecto. Dice Izaskun, ¿cómo definen el tema de empresa PyME y el concepto de realizar una actividad económica? ¿Cómo encajan en lo anterior las organizaciones del tercer sector que prestan servicios sociales o de formación e empleo? ¿Se les considera o no empresas? ¿En cada subvención ayuda es diferente? ¿Cómo va todo esto? Si no me equivoco, y digo si no me equivoco, porque por ejemplo en el kit digital eh, asociaciones sí que entraban, estas cosas suelen ser por los registros, ¿vale? Si estás dado de alta en el, en, en el registro de este del, del impuesto, eh, entonces entras. Eh, y si no, no. Eh, habría que mirarlo caso por caso y preguntar. Esto suele pasar mucho. Eh, habría que mirarlo caso por caso y para la ayuda concreta preguntar al, al que lanza la ayuda, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Nada, hombre. ¿Alguna cosa más así concreta del kit digital o de autoconsumo que queramos resolver ahora? Nada, venga, pues seguimos. Eh, transformación territorial. Yo la llamo transformación territorial, pero el titular ortodoxo sería subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación. Ahí es la eh, plantea distintas modalidades, A, B y C, a nosotros nos interesa la C, porque es, eh, las otras son para temas públicos y tal. Está abierta hasta junio, hasta mediados de junio, entonces, bueno, hasta si tuvierais interés hay que ponerse en marcha cuanto antes. Eh... Bueno, la B en algunos casos, entidades sin ánimo de lucro, perdón, también podría entrar. La intensidad en la modalidad B es hasta el 90% o 12% de la dotación presupuestaria, es decir, hay una cantidad de dinero y no te van a dar más del 12% de la cantidad de dinero que hay para la modalidad B. Para la modalidad C, esta segunda restricción no existe. Y eh, si te dan eh, hasta el 70% de intensidad, que es bastante, es mucho. Eh, los proyectos de la modalidad A tienen un carácter más institucional y en la modalidad B un carácter más social, mientras que en la modalidad C pues son proyectos empresariales eh, puros y duros. Eh, tanto la modalidad A como la modalidad B como la modalidad C, no vamos a entrar al detalle, pero eh, son luego mm, un poco limitantes, voy a decir, o está bastante bien determinado qué tipo de proyectos encajan o no, ¿vale? en un anexo. Eso lo tendríais, lo tendríais que mirar. En el caso de la modalidad en concreto, eh, los proyectos tienen que estar sujetos a determinados objetivos estratégicos y tienen que cumplir por lo menos dos, relacionados con las siguientes seis categorías. Uno de estructura productiva, otro de bienestar social, economía y los cuidados, otro de formación y ayuda al emprendimiento, otro de desarrollo e innovación en el territorio, otro relacionado con vivienda y patrimonio, y otro con transición digital y conectividad. Como digo, estas seis categorías se desglosan en objetivos específicos y tenéis que poder escoger al menos eh, dos. Eh, o sea, dos objetivos de dos modalidades eh, Son proyectos innovadores de carácter singular y demostrativo que tengan como finalidad la lucha contra la despoblación, el desarrollo sostenible y la transición ecológica y que se desarrollen en entidades eh, locales, o sea, municipios más o menos, eh, de menos de 5.000 habitantes. Eh, lo dicho, esto merece la pena una lectura, si esto, sobre todo por tema de, de plazos. ¿vale? Esta a diferencia de las anteriores no es concurrencia sucesiva, es concurrencia competitiva, y nos van a valorar, eh, por un lado, hasta qué punto es un, pro, un, un proyecto que cumple con criterios estratégicos y verdaderamente eh, supone una buena oportunidad. También la idoneidad y el carácter innovador del, del proyecto. Eh, el, todo, luego toda la parte de impacto, fijaos que impacto económico, social, ambiental, territorial y de género del proyecto. No os suena un poco a lo de los cuatro ejes, pues aquí lo tenéis materializado. 30% de la puntuación es directamente a ver si estás alineado eh, con los objetivos generales del plan de recuperación y luego un 10% que tiene que ver con, con difusión y transferencia. Muchas veces en el contexto del plan de recuperación y tal, las ayudas que salen, eh, se suele valorar eh, la replicabilidad del proyecto, sobre todo cuando son proyectos pues, más o menos innovadores como, como estos. En la modalidad C creo recordar, además, que por el hecho de ser cooperativa eh, ya cumplías uno de los objetivos de ser cooperativa, de montar un proyecto cooperativo. Eh, entonces, bueno, eh, la posición de partida solo con eso pues, pues ya, ya es buena. Merece la pena, como digo, echarle, echarle un vistazo. Son ejemplos de ayudas. Voy un poco rápido además porque me gustaría llegar a, a los, también a los consejos y después que quede un poco de tiempo para... Para plantear dudas y tal. Eh, como os decía, son, son ejemplos de, de ayudas que, como veis, no están eh, para nada enfocados a empresas eh, súper grandes, sino que son además eh, proyectos pues, bueno, que, que intentan englobar como distintos colectivos. ¿no? Digo por quitar un poco del mito de solo Ines Generation para, para los grandes. Pero lo que sí están, desde luego, son alineados claramente con el tema del plan de recuperación, con los componentes aquellos. Y con eh, los, los ejes, ¿vale? Entonces, acordados de tener eh, eh, presente todo esto. Me salto lo de dudas que hemos parado antes, ¿vale? Vamos, a, vamos directamente, igual a lo, a, incluso a lo que más os interesa, ¿no? Que es, bueno, Yulen, todo esto está muy bien, nos has contado tres ayudas, pero hay muchas más, de estas no me interesa casi ninguna. ¿Yo dónde encuentro las ayudas? Pues a ver, hay buenas noticias y hay malas noticias. Hay un buscador en la web del plan de recuperación, que lo tenéis en los anexos después. Eh, hay un buscador eh, de, de convocatorias de ayudas oficial del gobierno de España. Eh, los filtros del buscador son los que veis en pantalla. Entre licitación y subvención y ayuda y el estado abierta, cerrada y próxima. Entonces, navegar aquí. Entre las 2.788 ayudas que hay cuando saqué el pantallazo con esos filtros en páginas de 10 eh, resoluciones por cada eh, esto, por cada página, pues no es lo más cómodo del todo. Encima, si tienes en cuenta que determinadas ayudas, pues al final se convocan de forma, pues, eh, no sé, el, el, la de autoconsumo. Entonces tienes autoconsumo Comunidad de Madrid, autoconsumo Castilla-La Mancha, autoconsumo Galicia, autoconsumo Asturias, ya, ya, que ya me he enterado de que tengo autoconsumo, ¿qué más tengo? No? Eh, esto existe y si la búsqueda de texto es precisa, eh, puede ser una buena forma de encontrar ayudas. Dicho de otra forma, si os sabéis el nombre de la ayuda que estáis buscando o tenéis muy claro el tema, esto sí os puede servir para ver qué hay, qué ha habido o qué se prevé que haya. De lo contrario, como página de divulgación general o para búsquedas más genéricas, es bastante engorrosa. O bastante, pff, vais a tardar mucho. Tenemos otra que además ahí hay un tema de regulación por la que en teoría pues las eh, ayudas se tienen que subir al Sistema Nacional de Publicidad, de Subvenciones y Ayudas Públicas. Base de datos nacional de subvenciones, donde los campos que veis y más todavía eh, son campos de filtro. Puedes filtrar por, por qué administración convoca, qué departamento, en qué fechas, el título de la convocatoria, que es una búsqueda de texto. Eh, si son de un ámbito de salud, de un ámbito de economía o lo que sea. Tienen muchos filtros. Eh, y también podéis ver concesiones y otras cosas y activar alertas y tal. Eh, ¿Dificultades o inconvenientes de, de esta página? Eh, a nosotros nos ha pasado que no siempre funciona con la precisión y el rigor que nos gustaría, voy a decir. Porque, por ejemplo, tú entras en una convocatoria y ya te saca en las fechas en las que está prevista. Eh, pero a veces no lo interpretan bien o alguna cosa no sale muy bien. Vamos, que, que te puede pasar que, que no sea 100% fiable en algún caso lo que aparece. Eh, también te puede pasar que por la razón que sea, descuido, olvido, abandono, tal, eh, la administración correspondiente, sobre todo cuando vamos a ayudas de entidades ya pues, más pequeñas, entidades locales, tal, eh, no la suban a tiempo entonces como buscador de apoyo puede ser muy práctico eh, como buscador único creo que tiene sus riesgos pero bueno, que sepáis que existe y que puede ser muy útil ¿y qué más eh, fuentes? pues no os voy a engañar eh, yo gratuitas no las conozco eh, de hecho, nosotros montamos un sistema para informar a la gente en la oficina técnica sobre las cosas que van saliendo y, y trabajamos eh, buscando, y, y por, por, bueno, no por fuerza bruta, pero bueno, trabajando con sistemas complejos de alertas que hemos montado, vamos, que nos dedicamos a, a buscar en las publicaciones oficiales de los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas. Eh, ahí no, no hay más magia. Toda la magia que creo que podéis encontrar gratis en internet, eh, que merezca verdaderamente la pena, es la que, la que os acabo de mostrar. Vale, Otra cosa que sucede mucho y, y, y que, es, que es un consejo clave que creo que os podéis llevar de la sesión de hoy. Mucha gente acude a nosotros, Yulen, eh, que habéis mandado que ha salido esta ayuda, tal cual. Eh, mira, tenemos este proyecto, esta idea, tal cual. Vale, eh, yo le suelo mandar rellenar una ficha, un formulario, donde pido determinados datos en la ficha, vale, venga, una, reunión, una llamada telefónica, vamos a ver, pim pam, pim pam. Y empiezas a profundizar y te das cuenta de lo que crees que es un proyecto, muchas veces no es un proyecto, sino es una idea. Diferencia entre proyecto e idea. Idea es... Quiero montar un sistema de almacén robotizado que va a reducir, además apoyado en un sistema de placas solares que va a reducir los costes de esa parte de los procesos en un 30%. Eso es idea. Y luego está proyecto. El proyecto es esa idea, en concreto, he bajado un presupuesto, he pedido precios, he visto qué imputaciones de costes de personal tengo aquí, He visto qué permisos, qué obras, qué cosas tengo que hacer. Eh, he desarrollado cómo está esto alineado. Tengo un documento, en definitiva, donde si llego yo, que soy Julen y no conozco la casa, a mí me das ese documento y yo como gestor de proyectos te lo puedo implantar. Eso es un proyecto. Lo otro es una idea. A mí que me digas que vas a robotizar el almacén. Eh, pues, pues está muy bien, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con qué recursos? ¿Con qué habilidades? ¿Para, ¿Para qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Eh, o sea, esto, esto es lo que es el proyecto, que es lo que representa la hojita del medio. Y luego está la implantación, que es la fábrica esta que vemos en la derecha. Vale, ya tengo el proyecto. Ahora este proyecto, el papel lo soporta todo, pero hay que ejecutarlo y hay que hacer que pase. A veces en el papel todo luce muy bonito, pero luego llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Bien, estas tres fases es importante que las diferenciéis bien. Evidentemente, eh, no critico ninguna de ellas, eh, lo hago un poco también por caricaturizar. ¿no? Eh, la parte de ideación es fundamental y, y tiene que estar bien hecha y nadie como vosotros para conocer vuestras organizaciones. Pero luego cuando tengáis que presentar una solicitud de ayudas, apoyándoos en el KS o en quien sea, o por vuestra cuenta porque tenéis experiencia, os apetece tiraros a la piscina, no os vale contener una idea. No vais a conseguir, y más si es en concurrencia competitiva, eh, una ayuda si no habéis conseguido pasar la idea a proyecto. Y aquí alguno podría levantar la mano y decir, ya, Julen pero no voy a terminar de determinar, eh, que me ha quedado, no voy a terminar de definir cómo es el proyecto. Si no sé qué me cubre la subvención que todavía no han convocado, te digo, correcto, pero la diferencia entre no tener, algo, na, eh, no tener nada del documento y quedarte en la fase de idea o empezar a desarrollar, pues habrá algún punto ahí de escala de grises en el que si te quedas, estás ya más cerca de la solicitud que los demás. Y si estás ya más cerca de la solicitud que de los demás, incrementas un montón tus posibilidades de que te toque más tarta o de que te toque tarta. ¿Vale? Entonces, avanzad acercaos al proyecto y alejaos de la idea todo lo que podáis. Luego habrá que hacer ajustes totalmente, pero acercaos al proyecto. Y lo mismo en la implantación, y cuidado con esto, porque si no implantamos bien el proyecto, luego cuando presentemos la justificación puede haber sustos y nos puede tocar devolver, devolver dineros. O sea que cuidado. Eh, en general, cuando diseñéis los proyectos, Acordaos de los ejes, acordaos de las políticas palanca, acordaos, leeos muy bien la base, la orden de bases, ajusta todo muy bien al, narrativamente y en cuanto a contenido también, por supuesto, a lo que el burócrata europeo quiere que se haga con ese dinero, porque si no, no nos lo van a dar o después cuando lo implementemos no va a ser lo que hemos dicho que es y nos va a tocar devolver. Eh... Proyectos que sean capaz, capaces de generar riqueza, eh, de generar innovación, de darle una marchita más. No vais a poder, por, como norma general, presentar proyectos de cubrir gastos corrientes, de seguir haciendo lo mismo. Tienen que ser proyectos que generen cierta transformación. Y cuantos más agentes impliquéis, universi universidades, eh, organismos públicos, eh, otras empresas, por qué no, otras asociaciones, mejor vale eh, definir en la medida de lo posible o tener al menos un esbozo de presupuesto y de calendario que, que eso nos cuesta hacer pero oye, un presupuesto luego se puede hacer se puede cumplir más, se puede cumplir menos se puede ajustar después pero bajar a hacerlo, bajar a los dineros que la mayoría de los proyectos que nos llegan, por no deciros la mitad no han hecho un presupuesto todavía Ni un proyecto sin presupuesto casi jamás voy a ser capaz de presentarlo a una ayuda y yo no me lo puedo inventar eh, ahí vosotros podéis avanzar trabajo, ¿vale? Y lo mismo en, el, en la calendarización, o sea, igual no de las tareas concretas, pero bueno, sí de las líneas o no sé, algo se puede avanzar. Dnsh que antes he pasado por encima, do not significant harm, que es un principio fundamental eh, que rige todas las prácticamente todas las ayudas europeas que están saliendo ahora, eh, por el cual... El proyecto financiado no causará un perjuicio significativo al medio ambiente. Esto en la mayoría de los casos, y sobre todo en las ayudas que os apelan más a vosotros, eh, se solventa eh, con una declaración jurada. Fantástico, ya está. Pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Y luego el tema de los mínimis, importante, ¿vale? Siempre buscar en las convocatorias si la ayuda en concreto está sujeta a mínimis o no para ver si os pasáis de ese tope de 200.000 euros. No todas las ayudas están sujetas a mínimis, eh, pero muchas sí, miradlo. Ojo, no solo ayudas, también eh, los eh, préstamos. Los préstamos luego se reconvierten mediante una serie de, de fórmulas y tal, eh, pero los préstamos también eh, pueden estar sujetos a, a mínimos, ¿vale? O sea que cuidad con eso. Al preparar un proyecto, tener en cuenta el dibujito ese, idea, proyecto, implementación, ¿vale? Eh, esto no es yo pido un dinero, lo recibo y a correr. No, esto es un proyecto europeo. Tengo que diseñarlo bien y tengo que implementarlo bien. Cuidado, ¿vale? Que luego vienen sustos. Leed muy bien las bases, muy bien las bases. Aprendeos las bases del proyecto al que queréis eh, presentaros. Fundamental. Eh, y no hagáis interpretaciones libres. Si tenéis dudas, eh, la primera y más fácil es descolgar el teléfono y, y llamar a la entidad convocante. Pero la entidad convocante también hasta cierto punto os podrá responder y según qué pregunta le planteéis, pues, pues igual no. Entonces, si es para un kit digital, igual no. Pero si os vais a meter en proyectos ya de cierta enjundia, considerad eh, apoyo legal si no lo tenéis ya. vale eh, Apoyo legal que, que, que sepa de, de estas cosas. Porque, por ejemplo, si vais en consorcio con, con otra empresa, con otra entidad, eh, vale, el consorcio está muy bien, firmas un contrato, eh, por lo cual vale, no hay una entidad, o sea, no se genera una personalidad jurídica nueva, vais los dos, pero en los consorcios hay que plantear muy bien cuáles son las responsabilidades, porque por definición en el consorcio vais a ser responsables solidarios el uno del otro, eh, entonces claro, si me caso con alguien que luego no responde, eh, pues me va a tocar a mí a y, y puede, ser, puede ser un tema delicado, entonces es importante pues, que en el contrato pues, eh, se repartan muy bien las responsabilidades para eximir eh, cosas que no nos corresponden, etc. ¿vale? Cuidado con el tema jurídico en estos proyectos. Eh, cuidado también con vuestras, eh, no seáis sobreentusiastas respecto de vuestras capacidades eh, organizativas porque es eh, presentarse a estas ayudas Insisto, no un kit digital, eh, pero bueno, presentar estas ayudas tiene una serie de condicionantes que nos dan trabajo, que tendemos bueno, pues esto sí, pues hay que hacerlo, pues ya lo haremos, eh, cuidado, que se nos pueda atragantar, eh, vale que no implique dinero, pero pues, eh, hay que sobre pedir eh, tres ofertas, además hay que mantener la documentación, etcétera, eh, luego hay que hacer comprobaciones de que se ha podido implantar y ha causado el efecto que buscaba, bueno, es complicado, ¿vale? Y en la parte, en la parte económica eh, suele ser necesario tener una contabilidad diferenciada para el proyecto y puede ser muy recomendable hacer una auditoría financiera una vez finalizado el proyecto eh, como forma de pues al final un agente externo con criterio técnico que justifica que lo hemos hecho todo bien y que en ese sentido no hay responsabilidades, ¿no? un poco para eximir responsabilidades también. Ya veis que aquí hablo de tema financiero, pero que al final le estoy hablando mucho de tema legal. Eh, Tened en cuenta una posible reclamación y su impacto en tesorería por el importe de la ayuda y los intereses de jurídicos del dinero. ¿vale? Eh, al final mmm, puede pasar que a los cuatro o cinco años nos venga una inspección, tal, oye, tal. Este proyecto de digitalización que habías dicho que ibas a hacer, así, ah, tal, esto, bien. Vale, enseño el proyecto más o menos cuál. Vale, a ver, documentación. Sí, no las tres ofertas, ah, no, sí, pero esta espera que no lo encuentro, la voy a buscar en el correo. Cuidado, ¿vale? Eh, de verdad se devuelven las ayudas europeas, se devuelven muchos dineros porque el, el tejido español, pues, pues no somos lo suficientemente rigurosos y, y, y se devuelve, se devuelve al final bastante dinero, más del que podría parecer entonces tener cuidado, ¿vale? Eh, guardar... Si os presentáis una cosa de estas, ser rigurosos con la documentación, etcétera, y en los años que la convocatoria fije, cinco o lo que sea, eh, pues igual guardad un, un extra de, de tesorería si tenéis posibilidad, por si acaso. ¿vale? Eh, intentando resumir recomendaciones generales, creo que más o menos eh, se deducen de las cosas que he ido diciendo, pero por si acaso. La primera es anticiparse, ¿vale? Al final... A ver, aquí hay distintas perspectivas y que cada cual gestione sus organizaciones como quiera, pero ¿vamos a hacer un proyecto porque tenemos dinero público o hay una línea en la que queremos avanzar y una serie de proyectos en los que queremos avanzar y nos beneficiaremos del dinero público en la medida de lo posible para poder financiarnos? Que es uno de los grandes problemas de este tejido, ¿no? que no tenemos dinero para financiar o a costes muy elevados. Si estamos en la segunda y tenéis una idea más o menos clara de hacia dónde queréis ir, pues madurar el proyecto todo lo posible, ir hablando con la gente trabajando relaciones con los posibles socios, compañeros de viaje con los que os gustaría llevar a cabo el proyecto porque los plazos de las convocatorias luego son muy exigentes eh, si nos dan un mes, gracias ¿vale? en las de transformación territorial creo que ha sido eso, 20 días hábiles eh, anticipaos, anticipaos porque nosotros lo hemos hecho y hemos presentado un proyecto en, en en tres cuatro semanas, pero es una locura, es una locura, no da tiempo a prepararlo bien, ¿vale? Eh, intercooperar te posiciona mejor, totalmente, con más territorios, con empresas de otros sitios, con centros de investigación, entidades públicas, eh, buscad cooperación, eh, haceos fuertes en vuestro sector, id a foros, de verdad, posicionaos bien a nivel nacional porque eso va a incrementar también vuestras posibilidades de que si sale una ayuda sea tan fácil como hacer tres llamadas y en una mañana eh, pues ya has conseguido casi montar el proyecto conjunto. ¿vale? Importante medir fuerzas y no quemarse. Cuidado con los riesgos financieros, con afrontar proyectos más grandes de lo que debemos. Eh, buscar ese equilibrio entre motivación y prudencia. ¿vale? Y, y medir las fuerzas porque es verdad que hay que anticiparse, pero sin quemarse. Y por último, rigor. O sea, de verdad, esto no es una ayuda, ya está, me la han dado y me he pasado el juego. No te has pasado el juego. Puede venir con vuelta y nos podemos llevar un tremendo sopapo. Estad preparados para tener que justificar lo que sea. Eh, llevar la contabilidad bien. Guardad toda la documentación, una carpetita, todo, chupuna, como decimos en euskera, que esté todo limpio, bien organizado, ¿vale? Digo yo, ¿cómo ir al monte? Temprano, acompañado, regulando y bajo las normas del monte. Si estás subiendo al monte a las 12 de la mañana, mal. Si vas al monte solo, más peligroso. Eh, si empiezas a subir sin regular, te dará un mal de altura. Y si empiezas a subir y ves que vienen unos nubarrones del Copón, date la vuelta, que estás a tiempo. ¿vale? Estos proyectos son montañas que hay que escalar, eh, entonces tenemos que ser sensatos y no lanzarnos a la piscina a cualquier precio. Os dejo documentación ampliatoria, alguna más práctica, otra un poco más teórica en función de gustos y preferencias de, de cada uno, cada una. Eh, y, y lo dicho para lo demás, pues, pues estoy a vuestra entera disposición, estamos a vuestra entera disposición y seguro que si no, Elena también. Y me callo, bebo agua y después respondo dudas, preguntas, etc Muchas gracias, Julen. La verdad, eh, me ha encantado esta, esta última metáfora. Nunca se me había ocurrido y es que es totalmente, totalmente clara. Eh, yo sí que me quedo con esta idea de que, que bueno, ya trabajando en una entidad sin ánimo de lucro y teniendo bastante relación con administraciones públicas, subvenciones y demás, pues bueno, me hago la idea pues que al final es eh, hay que tecnificar bastante este, este proceso y pedir ayuda y tener un gran control sobre el mismo, porque si no tiene unas repercusiones muy negativas sobre sobre la entidad y en vez de ayudarnos nos puede incluso no como perjudicar. Bueno, ahora yo creo que yo creo que has estado súper claro. Muchas gracias porque no son temas fáciles y, y lo has hecho, lo has hecho bastante sencillo. Yo creo que ahora estaría muy bien aprovechar estos diez minutillos para por si alguna quiere hacer alguna pregunta que se le haya quedado así un poco en el tintero. Seguro que habéis ido anotando. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Y si no, rompo el hielo yo, ¿eh? Venga, si queréis, mientras se os ocurre, eh, rompo, rompo el hielo. Abrid micro directamente, eh, lo, que, lo que queráis. Venga, yo tengo una. Mientras hablabas, eh, ha quedado bastante claro la importancia de la intercooperación y de, ¿no? y de, tener, de ir con socias a este tipo de ayudas. Eh, a través de la oficina técnica que tenéis eh, con, junto con CEPES, eh, ¿ofrecéis ese servicio de juntar entidades que, que puedan ir en consorcio? Vale, a ver, ofrecemos mmm, dos cosas. Por un lado, eh, la más evidente, que es en tanto que atendemos a gente a diario. Eh, tenemos cierto conocimiento de determinados agentes del sistema interesados en determinadas líneas. Entonces, eh, sí que en algún caso hemos puesto incluso eh, a personas en contacto. ¿vale? O sea, eso sí lo hacemos, eh, además por, por, por, por interés natural de todas las partes y ya está. Y no quiero decir, no, no sacamos tampoco ningún tipo de, de tajada en ningún sentido, ¿no? sino que, oye, eh, alguien quiere subir al monte acompañado, hay dos que quieren subir acompañados, pues... Eh, Oye, ¿te pongo en contacto con esta otra persona y viceversa? Sí. Eh, y luego de, tenemos un equipo legal efectivamente que, que también cuando nos metemos en este tipo de proyectos nos ayuda a dimensionar la parte de consorcio eh, y a regularlo. ¿no? Al, al final no deja de ser un contrato y el tema de los contratos es delicado y es importante hacerlo con cierto cuidado. Entonces sí, ofrecemos ese, ese servicio. No lo he explicado y aprovecho que hago una cuñita rápida, que es que hay determinadas ayudas en las que te presenta solo, hay determinadas ayudas donde se te ofrece ir en consorcio y hay determinadas ayudas, como pueden ser las líneas del PERTE habitualmente, donde se te obliga a ir en colaboración, ¿no? en consorcio con, con otras entidades. Entonces, bueno, eso es eh, lo mismo, ver bien las bases. ¿vale? Gracias, no sin el, Nada, no es si en el chat alguien ha escrito algo, la verdad, y no lo he Bueno, sobre todo te dan las gracias... Ah. Está la gente ¿Sobes? encantada. <ríe> es un momento para, para el ponente. Mira, eh, preguntan desde AERES, ¿esta oficina técnica es el servicio es gratuito? Háblanos un poco de la oficina, Julen. Venga, sí, os lanzo dos pistoletazos. Eh, Zuriolat. En, en la oficina técnica al final es gratuita para el usuario final, pero no es gratuita. Es decir... Es un servicio que monta CEPES con sus 29 socios directos, monta, quiero decir, financia, montarla montamos nosotros, eh, que, que financia CEPES y sus 29 socios para todas las entidades que queden bajo su paraguas y que estén eh, asociadas, afiliadas, eh, que formen parte de una forma u otra, eh, alguna de estas. ¿vale? Eh, ¿Para qué? Para que para estos usuarios no tenga ningún coste y el servicio consiste principalmente en dos elementos más uno. El primer elemento es lo que os he contado, el servicio de información. Es decir, nosotros nos miramos la página web del plan de recuperación, eh, la base de datos de subvenciones, eh, las publicaciones de todos los boletines oficiales. Lecturas apasionantes, sin duda. Lo pasamos por el filtro, eh, por el filtro de qué, por el filtro de qué es Next Generation. No es un boletín, esto no es un radar de alertas eh, indiscriminado. Buscamos cosas en Next Generation. Y en algunos casos que no siendo Next Generation, pues sí sean cosas que tienen cierto interés o especial encaje para eh, lo que entendemos que es la economía social, que también es muy diversa. Por ejemplo, si encontramos algo que es concreto para asociaciones de cierto tipo sin ánimo de lucro, o para empresas de inserción, tal, pues igual si no es Next Generation también lo lanzamos. ¿vale? Eh, entonces, bueno, ese servicio, digamos, de, de estar atentos a lo que pasa e informar, que lo estructuramos a través de... de de los socios de Cepes, y luego un segundo servicio que es, como digo yo, de pelotero, que es, Julen, tengo este proyecto barra idea, ¿me encaja algo? Entonces Julen y su equipo cogen se ponen a buscar y dicen, vale, pues sí, eh, con lo que me cuentas y con lo que tienes diseñado hasta ahora, podrías esto, esto, esto, más o menos tiene pinta de que en esta intensidad, esta forma, tal cual. Sí, te puedes, te puedes acoger o no, pues mira, para este proyecto no hay ahora nada, pero han dicho o han publicado que va a salir esto, estate atento porque ahora no, pero igual el semestre que viene tiene pinta de que va vale. a haber. Y un tercer servicio que no está incluido en el precio, eh, que es, oye, vale, hemos encontrado esto, te encaja, el proyecto es más idea que proyecto, eh, te ayudamos a diseñar el proyecto o oh, tienes proyecto, pero hay que preparar documentación para presentarse y hay que preparar documentación justificativa. Desde nuestro conocimiento de la gestión de ayudas Next Generation, ¿quieres que te ayudemos con la parte más administrativa? Esas dos cosas las ofrecemos, pero como cada proyecto es diferente y cada ayuda es diferente, eso hay que dimensionarlo caso por caso. ¿vale? Eso es un servicio que también prestamos, pero eso sí que ya no es gratuito para nadie. Digamos. Muchas gracias, Yule. Ah, vosotras. Venga, ¿alguna se ha quedado con esta última pregunta, inquietud, comentario? Que ya estamos cerquita de, de la Quiero hora de cierre. Última llamada. Sí, sí, tal cual. Bueno. En cualquier caso, tenéis eh, eh, mi contacto, eh, tenéis la documentación ampliatoria, eh, darle todas las vueltas que queráis. Y luego me llamáis, me escribís, gracias Eva, eh, me llamáis, me escribís, lo que, lo que necesitéis a vuestra entera disposición. Eh, recordad como resumen que, que el PERTE de la economía social, eh, del cual entiendo que los presentes eh, somos particularmente interesados, eh, está en ciernes. Eh, entonces cuando salga el PERTE os animo de verdad que le echéis un vistazo, una ojeada, a ver si algo os encaja, os gusta, tal... Que, que yo espero y creo sinceramente que, que sí, es una oportunidad sin precedentes de mucho dinero. No el PERTE en concreto, sino el Next Generation en, en particular. Y, y es un tren al que si podemos nos tenemos que intentar subir. Que el mundo está muy complejo. Sí, sí. Aprovechar las oportunidades ¿no? que, que se nos dan. Sí. Aunque no sean muchas, pero por lo menos las pocas que tenemos, aprovecharlas. Muchísimas gracias. Eh... Me sumo a las enhorabuenas eh, que te comparten por aquí por el chat, para mí ha estado genial, era justo lo que necesitábamos esta, esta introducción tan sencilla a estos, a estos fondos. Me quedo con, con muchas claves, me han, me han encantado todos los consejos, creo que, que, que son muy prácticos. Así que eh, pues vamos a ir cerrando, muchísimas gracias Julian. encantada de, gracias. de conocerte. Muchas gracias. <risa> gracias Mita. Y al resto de compañeras nos vemos en la próxima píldora formativa que la tenemos publicada en nuestra web de economistas, es el 9 de junio y hablaremos de teoría del cambio, una metodología para planificar, estructurar y, y evaluar nuestros proyectos. ¿Vale? Así que tenéis toda la información en la página web, de todas formas como os mandaré un correo con, con toda la documentación y con una evaluación de la, de la píldora, pues bueno. Por ahí también podemos hablar, me podéis preguntar y os mandaré sí. información, enlaces de interés y todo lo demás. Muchas gracias a todas por asistir también gracias. y que tenéis muy buena semana. Igualmente, hasta luego. Muchas un gracias, placer. Julen, un placer, muchísimas gracias. Gracias, María José, hasta la próxima. Adiós, adiós a todas.